bienvenidos a un nuevo video de fifa móvil chicos pues quedan eh, muy pocas horas para que termine el evento de acción de gracias eh, no sé cómo les haya ido a ustedes en el evento eh, de black friday y de Cyber monday la verdad es de que yo no pude realizar el evento como a mí me hubiera gustado eh, no jugué las últimas 12 horas del Cyber monday así que no pude eh, juntar eh, más puntos relámpago por lo que en la hora número 12 eh, a pocas horas de que terminara el, el evento Pude alcanzar a canjear mis eh, puntos de relámpago y únicamente me traje estas dos recompensas que les, te, que les estoy mostrando ahorita en, en captura reclamé dos veces la recompensa de eh, 100 mil puntos de experiencia Porque únicamente pude lograr juntar eh, 301 puntos de relámpago así que pues era para lo que me alcanzaba Y pues como les dije eh, como no aproveché al 100% el evento ya que eh, las últimas 12 horas no lo jugué pues para que no este, me perdieran los puntos fue que decidí mejor este, ir por esa eh, recompensa de 100 mil de de puntos de experiencia para que no este, se me quedaran ahí los puntos este, eh, colgando bueno pues ahora eh, estoy aquí en el evento de, de acción de gracias este, creo que quedan poco menos de dos horas para que termine el evento y como podrán ver pues tengo bastantes puntos de comida así que eh, voy a tratar de abrir este dos o tal vez hasta tres veces el plato de bonificación para con esto, este, pues conseguir este eh, más puntos de acción de gracias y ver hasta dónde voy a poder avanzar en, en, en las recompensas de este evento. Así que vamos aquí a, a darle un, una renovación al, al, a los platillos. Bueno, pues ya tengo este, todos los platos renovados, así que únicamente me falta uno para eh, eh, haber juntado eh, 20 platos. Así que me voy por este de maíz para. Que ya se me eh, habilite el plato de bonificación. Espero que me toque algún este, plato que, que tenga bastantes puntos. Vamos viendo a ver qué es lo que me toca. Bueno, es el de maíz. Tengo 56 y me pide 50 para los primeros 350 puntos de acción de gracias. Así que voy por ellos. Y pues yo creo que lo puedo hacer otra vez. Así que, eh, ¿qué les parece si hago un pequeño corte? Y regreso con ustedes este ya que haya juntado los 19 platos. Para este, poder nuevamente eh, desbloquear el plato de bonificación, chicos. Una hora después. Bueno, pues ahí están ya. Eh, acabo de realizar este eh, 19 platos. Así que voy por el número 20. Para poder desbloquear este, el plato de bonificación. Yo creo que voy a entregar estos eh, tres de postre. Y ya con esto, este, pues junto los 20 eh, platos, chicos. Y pues se me desbloquea nuevamente el plato de bonificación. Espero que no me toque maíz. Espero que no me toque maíz para poder este, eh, sacar esa recompensa Bueno, me toca postre muy bien, tengo 59 Híjole, me pide 25 hubiera, Me hubiera gustado que me hubiera pedido los 50 Para a, así poder recibir este más puntos de acción de gracias Pero bueno eh, Voy a intentar chicos, voy a intentar este una tercera vez Así que eh, ya está el, el evento por terminar Así que pues voy a intentarlo eh, nuevamente A ver si luego conseguir este, los 20 platos y pues a ver si me logro traer este este el plato de bonificación chicos así que voy a darle rápidamente para no entretener mucho y que no se alargue el, el video. Dos horas después. Híjoles, no puede ser. Me falta un plato, chicos, y este eh, tengo todos este, los platos para rellenar que sean de, de maíz. Híjoles, eh, creo que ya no me va a salir la estrategia. Eh, tenía pensado este, sacar este eh, los 20 platos. Y en caso que me pidiera el plato de bonificación, ya sea postre o incluso hasta, a, hasta pavo, iba a ir a la, a la tienda a gastar este mis gemas por esos platillos y así este, pues, poder este eh, pedir ese esa, este plato de bonificación. Pero pues voy a tener que gastarlos en los de maíz, chicos. Y pues espero nada más que el plato de bonificación eh, me pida el platillo de los puntos que tengo, porque si no, eh, pues... Habré desperdiciado estos puntos de, de, de gema, Así que, pues voy por él Voy a sacar estos 25 eh, puntos de maíz Y te vienen creo que también unos artículos A ver, vamos a ver qué me toca Tengo 3 de patatas 3 de pavo 28 de maíz un punto de acción de gracias Y 5 puntos de postre Bueno, me voy rápidamente al evento Y pues ahora sí voy a sacar el último platillo Espero que el plato de bonificación me pida eh, Ya sea 50 de puré de patatas O 25 de postre O igual también o 25 también de maíz Porque si me pide ya de 50 de pavo O 50 de, de postre y de maíz Pues no voy a poder este, eh, Sacar esa, esa eh, Recompensa así que Voy a entregar el más bajito que es este El de maíz Y ya con esto este, logro desbloquear nuevamente El plato de bonificación Y pues a ver qué ¿Qué platillo me pide, chicos? Híjole, me pide de maíz. Bueno, me pide 25, que sí los tengo. Así que voy a ir otra vez por esos eh, 125 puntos de acción de gracia. Ya serían 250 más 350. Serían 600 puntos que he logrado sacar. Y, pues, voy a intentar otra vez, chicos. A ver si... Eh, aunque tengo muy poco de maíz ya. De hecho, sí. No sé si vaya a poder, chicos. A ver, vamos viendo por aquí. Vamos a darle en el de maíz, ¿ok? ¿ok? Voy a, bueno chicos, este voy a estar este, avanzando en, lo, en los platos de, de, de, de comida y este en dado caso de que tenga que este, hacer una pausa, pues vuelvo con ustedes este en un momento. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Bueno, lamentablemente todos los platos a rellenar son de maíz, chicos. Y no tengo eh, puntos de ese plato. Así que eh, me quedan 9 para poder bloquear nuevamente el plato de bonificación. Creo que me voy a tener que esperar a que eh, se renueven, a ver si me sale eh, algún plato distinto. Y por mientras, chicos, ¿pues ¿qué les parece si avanzamos aquí en las recompensas para ver este hasta dónde voy a poder llegar? Tengo 970 puntos de acción de gracia así que me voy a ir por el camino principal a ir recogiendo las recompensas. Aquí voy a recibir este punto de experiencia. Son este 25,000 puntos de experiencia, así es. Y este por acá se vienen Vamos viendo que se viene por acá Bueno, joyas, son 120 Le traía muchas ganas de ir este Por este eh, Pulisic Pero creo que pide este 400 puntos de acción de gracias A ver, me ver 400 puntos de acción de gracias Ahorita el jugador no me sirve Únicamente pues lo tendría ahí en mi, en mi reserva con la, este, con la esperanza De en un futuro este, Hacer algún, algún full, full equipo De, de pero pues eso me va a llevar tiempo. Mejor este voy a ir sacando las demás recompensas para a ver si logro eh, obtener más puntos de experiencia porque quiero mejorar mi equipo. Por acá son 150 mil monedas. Y acá son otras 150 mil monedas también. Y 10 mil puntos de experiencia. Pero acá pide 300. Bueno, me voy por el camino principal. Pide 300 y acá que recibo 100 refuerzos épicos. Muy bien. Tres jugadores de acción de gracias que la verdad no me llama la atención. 20 de legendario. Bueno, me voy a ir este eh, por los eh, refuerzos de habilidad chicos Ya saben que son de mucha ayuda al momento de estar este eh, subiendo de, de GR al equipo Así que creo que me voy a ir por el camino alterno ahí está Ese camino que llega a, a Sardes Así que voy a entregar los 400 puntos Y pues hasta ahí voy a poder este, avanzar Ya que eh, me van a quedar únicamente eh, 30 puntos de acción de gracia me parece Ahí tenemos ya los refuerzos y, a ver, vamos viendo, sí, 30 puntos, 150, ok, ya no puedo avanzar. Pues voy a hacer una, una pequeña pausa este, en lo que se renuevan los, los platillos, chicos. Y, pues, ya que eh, los tenga eh, con la nueva renovación, regreso con ustedes a ver si logro, logro poder este, eh, reunir los nueve platillos restantes para eh, el plato de bonificación. Y, pues, con suerte, a, a ojalá me tocara este, el puré de patatas en este plato de bonificación para poder conseguir puntos. Si no, pues creo que hasta ahí este, llegaría este, mis, mis intentos para eh, eh, seguir obteniendo la recompensa de este plato de, de bonificación, chicos. Así que ahorita nos vemos en un, en un instante. 20 minutos después. Bueno, pues ya han caducado casi todos los platillos, chicos. Así que los voy a renovar. Espero que me toquen este, platillos a rellenar de los puntos de comida que tengo. Ahí, te, ahí me toco el de maíz. No me digas que van a salir los mismos. Híjoles. Sí, chicos, van a salir los mismos. Así que, pues no voy a poder este, eh, eh, Renovar No sé si eh, Gastar los puntos de gema o no Ustedes que dicen O más bien, ustedes qué harían este, se arriesgan o no Tengo 2.800 puntos este, de gema A ver, por acá me salió Este de puré de patatas Así, a ver, vamos, vamos por él Porque ya lo que son Este punto de maíz, pues no tengo Y no sé si ir a la tienda eh, A canjear este esos puntos de gema o no. Porque no sé si me vaya este, a, a convenir pues gastarlos. Para a, poder de, de, desbloquear el, el plato de bonificación. Por mientras me están saliendo eh, platos a rellenar de puntos de comida que tengo. Así que pues voy a seguirle avanzando. A ver hasta dónde logro llegar. Creo que fue hasta ahí nuevamente. Ya no logro. Ya no puedo este, avanzar más. Híjoles, pues había detenido el video para. Mostrar este eh, eh, si voy conseguir este más platos a rellenar, así que eh, pues voy a ir, chicos. Voy a ir a la tienda, ni modo voy a la tienda a gastar esos, esos, esas, esas gemas nuevamente por eh, puntos de maíz. Así que se van otros 2500 puntos eh, gema y pues a ver que consigo aparte de los puntos de maíz este eh, garantizados. Se vienen 3 de patatas, 2 de pavo, 31 de maíz, ok. Una acción de gracias y 3 de postre, vayan. Aquí la verdad no, no tuve suerte. Creo que lo abrí estas dos veces y una anterior. Y pues no me tocó ningún jugador chicos. Vaya suerte la mía. Espero que uh, si ustedes lo, lo intentaron, este, Pues hayan tenido mejor suerte que yo. Únicamente me quedan. Eh, me restan seis, perdón. Voy a ver a ver cómo, cómo este logro llegar este, hasta los 20 platos. Ok, eso de puré de patata, la verdad que tengo bastantes. Ojalá que el, el plato de bonificación me toque eh, de puré de patatas para. Pues poder traerme los puntos de acción de gracias porque eh, pues de ahí en fuera, salvo que me tocaran de 25 pero voy a ver lo único que no tengo son los de postre que únicamente me restan 24 de eso sí ya no, ya no podría siempre y cuando claro pues la, la, la oferta sea por, por 25 este, puntos de comida ok, me restan 3 creo que voy a sacarlos pues todos de maíz ya todos todo los, los, los platos a rellenar de maíz que me toquen un punto aunque voy por esta verde, voy por esta de patatas que tengo bastantes. Y únicamente me restaría eh, un solo plato a rellenar. Y lo voy a canjear por el de... Pues por el de maíz, chicos. Así es, por el de maíz. voy a ir este pues por este punto, a ver. Y pues ojalá, ojalá, chicos. y mi suerte el plato de bonificación me pida puré de patatas. De pavo, de pavo, ok. Tengo 39. Híjole, me pide 50. Bueno, chicos, ya. Ya no puedo más. Hasta ahí llegué. Este. Ya no tengo ni, ni, ni gemas para gastar en la tienda. Y tampoco tengo este, puntos de, de pavo. Así que ya los demás puntos eh, los iré este, eh, canjeando eh, fuera de video. Porque este creo que ya se me eh, alargó un poco, chicos. Hasta ahí llegué. Hasta ahí termina el evento de acción de gracias para mí. Espero que ustedes eh, hayan logrado avanzar este mucho más. Si así fue, eh, pues déjenmelo en los comentarios. Y también si lograron sacar algún jugador de este evento, pues también este coméntelo para saber por cuál jugador este eh, decidieron ustedes ir chicos. Bueno pues hasta aquí el video. Espero que les haya. Eh, espera, espera, espera, espera, espera, espera, para, para. Todavía no terminar el video. Este eh, pude lograr conseguir algunos puntos chicos. Este como verán, este, me había quedado en 30 puntos. Y logré conseguir este 538 eh, puntos de acción de gracias. Así que pues antes de terminar el video voy a recoger todavía algunas recompensas. Antes de que termine este evento de acción de gracias. Así que están 150 mil monedas. Y se vienen por acá también tres jugadores de oro. Eh, espero que logre conseguir algún maestro. Estaría genial antes de que termine el evento. Y, y que ustedes lo puedan ver aquí en el video. Se viene 70, 74. Bueno, ahí está. Adams. Vaya. Creo que es, el, es la tercera vez que me sale este Adams. Ya de hecho una de sus cartas ya la di como puntos de, de, de, punto de experiencia. Así que, pues, vaya. Vaya suerte que me toque este, tantas veces. Creo que ya por último, chicos, ahora sí. Se va a venir este eh, 20 refuerzos de legendario. 150 puntos de acción de gracias. Y, pues, ahora sí ya. Creo que ya sería todo. Sí, ya, ya no puedo este, avanzar más. Me quedan este, 118 eh, puntos de acción de gracias. No hay un jugador que esté baratito. A ver. Bueno, este Heyes. Este Heyes y... GRL 91. Bueno, no tenía pensado este, eh, adquirir esta recompensa, chicos, porque la verdad, pues estoy apenas en un GRL 83 con mis jugadores, 84 más o menos. Y pues para llegar al 91 todavía me falta bastante. Así que eh, no sé si recoger el GRL o bien a ese Hayes, un defensor, o bien a este Wire. Gu mm, no sé, a ver. No tenía pensado llegar hasta tanto. Me voy por Heyes Heyes de GR82 únicamente lo voy, lo voy a usar para, pues para puntos de experiencia Así que pues vaya, vámonos Me voy por este eh, GRL máximo a 91 Únicamente chicos pues ya para, pues para gastar los puntos que me quedaron Y que no se queden ahí este eh, nada más este en, en desperdicio Bueno, a ver ahora que tenemos ah, Aumento de GRL